al final le tenemos que dar la razón a Emiliano. Siempre se... le damos la razón a Emiliano. Buenas tardes, audiencia, que el miércoles pasado le fallé, le fallé. Oh, oh. ¡Qué feo! Yo que soy así tan sarmientito, ¿qué me pasó? ¿Qué te pasó? La pandemia, no. ahora ya por las dudas, ¿viste? <risa> no, mentira. No, vendiste <risa> un examen importante. Y estoy con exámenes. Por suerte se va a activar el mercado inmobiliario. Eso yeah. también es algo que me hace que me hace, me influye, gracias Bien. a Dios, y de eso vamos a hablar hoy, justamente. Hoy es un día muy clave porque la gente le pregunta todo a la gente inmobiliaria. El teléfono. La temporada, ¿cómo van a ser los ¿Cómo? protocolos? Sí. ¿Se va a vender o no se va a vender? Se También a vender. le pregunto. Se va a alquilar, no se va a alquilar. Estamos, es, eh, creo que es un momento intenso para casi todos los que estamos en el rubro. Sí. Eh, siempre digo... Por suerte, porque a veces, eh, o sea, yo soy de las que se, se cuando el teléfono no suena, ¿no? Claro. no cuando el teléfono suena, eh, se va reactivando uno de los, de, de, digamos, el tema central del día de hoy es esto, ¿no? Lo, los cambios que, que se que se viven, que se están visibilizando con, con la pandemia y lo que lo, el factor psicológico, que el, cuánto afectan... El, en las decisiones, ¿no? De que se van a tomando año a año, nosotros estamos acostumbrados a que cada temporada tiene su, su particularidad, su si solicitud. Tú... Va variando mes a mes. Imagínate que a lo, a lo largo del ciclo, ¿no? Uno hace los alquileres. Eh, hay temporadas donde los alquileres, el mayor, el fuerte de cierres de alquileres. Se da dentro de septiembre, agosto, máximo octubre y algunas cosas que dan para diciembre. Y por lo general, por una cuestión de precio, los inquilinos al año siguiente especulan con, con alquilar a último momento, ¿no? Para poder conseguir un, un ajuste de precio. Y en, ese, en ese, digamos, eh, en esa fluctuación anual es donde nosotros no no nos, nos encontramos trabajando no seguro pero bueno están este, especulando con el tema de bajar los precios la verdad es que hubo que hay mu muchas consultas y si vos ves reiterados en los mails no que por ahí hay gente que viene consultando mes a mes mes a mes y sigue consultando señal que no alquiló y la, la, las conversaciones en, entre los grupos de inquilinos es que los que están buscando casas de, de ...cuyo valor hoy está dolarizado... ...están... ...con esperar un poquito... ...a, a que las casas bajen, ¿no? Creo que se dieron dos... dos eh, ...focos de precio... Los que, se, ...los que alquilaron rápido... ...alquilaron ya hace varios meses... ...aún tirándose una pileta... ...de si se podía... ...si iba a haber temporada... ...si no iba a haber temporada... ...con una... ...¿no? ...con una incertidumbre... ...y han fijado un precio... ...hoy barato... Claro, total. hoy barato Salvo los que se alquilaron a valor dólar Sí, ¿eh? pero Hay muchos. los que alquilaron a, a valor dólar eh, Fue un dólar, o sea, un, un 20% menos respecto al año pasado Cosa que, bueno, hoy prácticamente está dolarizado al, al, al año anterior ¿no? En algunos casos, por lo menos, es lo que uno ve De, de cuestiones que se están pidiendo ¿eh? Que no quiere decir que compartamos Claro. O sea, no, no es al, y que no quita que se, se terminen alquilando en esos valores. Porque eso también después, si las casas no se alquilan a último momento, van a tener que ceder en valor tal cual sucede o quedarán vacías. Ahí queda en decisión de eso, cada propietario. No, es una, no estamos sugiriendo un humor para revisar un poquito la charla, ¿no? ¿Qué, qué nos va dejando la, la pandemia? Sí, sí o sí, hay una gran tendencia a mudarse, ¿sí? Está la, la página Zona Prop, que tiene un caudal eh, de usuarios enorme, hoy creo que es la página más, más fuerte en lo que es eh, que, con público, ¿no? Eh, capturado en que, de, de ofertas de tanto en alquiler, alquiler anual, alquiler y venta en diferentes de, no solo de, de la Argentina, sino a nivel Latinoamérica, uh -huh. eh, hizo la plataforma, hizo una encuesta que la Nación la, el, el diario La Nación la, la comparte, que nosotros vamos a compartir en, la, en las redes de MIX, que, que dice que el 86% de los latinoamericanos quiere mudarse después de la de, del COVID-19, ¿no? Eso de haber estado tanto tiempo encerrados o en, o en nuestra casa, o, o es como que la mayoría tomó conciencia del espacio donde vive y generó una necesidad. No sé si eh, muchos eh, se han planteado los principios de vida, Sí, y eso como coach vos lo, lo, lo debes saber eh, lo deben estar estudiando no cómo cambió la mente también no de decir sí, la qué calidad es, de vida la que la calidad es. de vida qué es lo que es realmente importante en la vida uh -huh. eh, no porque creo que la, la pandemia sirvió para replantearse muchos factores y no solo, como así se dio, que mucha gente se separó, o más gente que se unió más que nunca, parejas que uno lee que, que se habían separado y que por los chicos se volvieron a vivir juntos para no tener una ...historias que tienen que ver con la familia. Y dentro de ese está como eh, el, el hábitat, ¿no? Dentro, siempre hablamos de... de eh, no estamos hablando de gente de, con situaciones económicas que realmente nos impida estar teniendo esta conversación, ¿no? Estamos diciendo que en la media eh, ha generado una necesidad de mudarse, uh -huh. no solo para ampliarse, o sea, la, la, lo que hoy eh, se, se refuerza es el valor de los espacios verdes, los espacios que antes se, se, se trataba de ocupar en metros, hoy eh, lo, las la arquitectura, la, la, los edificios en pozo, todo está tendiendo a tener mayor espacio de confort y que tiene que ver con los espacios verdes. ¿Sí? Lo que vos hablabas en algún momento, esto de tener un balcón. De tener un balcón, de tener un aire. Hoy en día, eh, todo lo que nosotras vinimos hablando de, de, sí. o sea, hace, es, es una realidad. hoy. Eh, incluso se habla de familias que buscan achicarse porque está bien detallado lo, los porcentajes, no dice por ejemplo en Perú el 91% quiere mudarse cuando finalice la cuarentena, Ecuador 88%, Panamá 86 y, y, y el 71 no coma uno de los encuestados en Argentina dijo que optaría invertir en su hogar, sí, o sea eh, gente que alquila que decide eh, decir, bueno, vamos a, a, a hacer este paso, ¿no? También tiene que ver, que eso lo vamos a hablar eh, más adelante, con la dificultad del, del alquiler, que mucho tuvo que ver la ley de alquileres, ¿no? Tal cual. Pero o sea, vamos por parte, y esto, estos datos que son eh, tan interesantes, que es el, el 79% de los consultados optaría por invertir en su hogar para vivir mejor. Eh, y eso genera que, estamos hablando de cifras de, del 71% de las personas ¿no? que son encuestadas, que tengan la necesidad de, de cambiar su hábitat, no es un número menor. Dentro de estas cosas donde uno también analiza que se prevé que los años siguientes, a nivel de nuestro mercado, que es lo que nos interesa, va a ser un, un año interesante, no Porque no solo por estas cosas, sino la diferencia de dólar hace que, que la gente vaya a construir entonces, sí, sí. Por ambos lados se prevé que, y esto es un poco lo que uno quiere compartir, ¿no? Este crecimiento de, de, de nuestro mercado, que tocó fondo el 7 en abril, donde históricamente en Cava se hicieron siete operaciones nada más, escuchaste bien, no, no, siete no, operaciones. Sí, claro. no. <coughs> Disculpa, que no. no existe, y que a poco fue repuntando, y tal cual lo fuimos diciendo, los valores que en su momento estaban. De oferta lentamente se va. Eh, y hoy el, el, lo que es eh, las estadísticas de las operaciones que se realizaron en septiembre no llegan a un 8% eh, menos del valor que estaba publicado en las páginas. Cabe, a ver, cabe decir que las páginas ya habían sido retasadas, ¿sí? Pero quiero decir que de ese valor de retasación no es que se vio un violento eh, eh, disminución en los valores, sino que, que las cosas se mantienen ahí, entre un 15% por del valor histórico, no entre un 15% máximo. Estas cosas que te digo que descontando ese, ese valor de oferta han llegado a un 7%, que eso es un dato interesante, porque una vez que ya se van estabilizando los, los valores, tiende a de a poquito ir subiendo nuevamente. Claro. En la historia de nuestro país fue así. Entonces, recomendamos que a los que estén dando vueltas, que tengan una intención y tengan los dólares, no sigan dando vueltas porque ya no van a encontrar en marzo, junio, el año que viene, valores de oferta, ¿no? Más si después de una temporada buena es lo que le suceder. Sí, que esto lo sabemos. Si viene la temporada, va a ser buena. Y la temporada se... Buena temporada, o sea, vamos de nuevo, en este bendito país. Nunca tenemos, la de, como vos decías antes que te escuchaba, si tuviésemos la bola de cristal, todo sería Nos mucho más fácil sanazo, para todos. Sanazo. Pero bueno, eh, el, el, esto que volvemos a, a estos datos, ¿no? De, y, mi, fíjate esto, ¿no? Solo el 14% de nuestra región está conforme actualmente en su hogar que hablo ¿no? desde lo espiritual también que es lo que sí. hablamos nosotros no que es que, que, que difícil ¿no? poder eh, o, o familias que han crecido o que se han achicado eh, muchos y, eh, buscan hace unos años se había pasado con el boom de los countries sobre todo en la ciudad, te acordás que la gente se iba moviendo y después se había estancado por la incomodidad el centro, que era exactamente. el viajar es verdad hoy nuevamente se tiende a valorar, aunque tengan que viajar, poder tener una casa o un espacio. en esto de decir, tengo un jardín y una pileta. Y ahí lo vamos a, a unir con otro boom que tiene que ver con los alquileres, que es lo que se está cotizando los alquileres de las casas en los countries de Buenos Aires con pileta. Que es increíble, se están pagando incluso más que las casas, que las casas en la costa. Sí. Increíble. Están, claro, pero lo alquilan por la temporada. Que y, eso, lo, y lo o, al... Yo tengo una amiga que trabaja en una inmobiliaria también en Buenos Aires y me decía sí. en la zona de, de Castelar, de Go, que es sí. zona de Casal, aquí, este Y me decía exactamente esto, ¿no? Que... No es que se alquila por un mes, por lo general lo están alquilando de diciembre a marzo. A mí me temporada, está pasando que eh. tengo consultas de alquileres de inquilinos que, que por ahí he, he tenido el año pasado en Costa Esmeralda o en Cariló que me dicen: Mira, yo iba a venir 15 días, pero me están ofreciendo alquilar mi casa. En, en, en que tengo una casa en un barrio privado muy linda, a mi casa le saco 14 mil dólares, escucha, 14 mil dólares enero y febrero y acá creo yo siete con 10 mil y con el y tengo <ríe> el mar y, y se están dando este tipo de conversaciones que reiteradas que hablan no decir no mi barrio ya está todo alquilado en Buenos Aires sí sí, la ¿Sí? Casa pileta, en ¿no? las casas con piletas en las casas con piletas y las construcciones de las piletas también me muchas llegó, muchas construcción de pileta Hoy en dólares me, me comentaban que piletas muy lindas, muy grandes, se consiguen hasta cinco mil dólares. Que históricamente nosotros, un 10 mil dólares más. Bueno, hoy con cinco mil dólares. Y, y digo, son las cosas, mirá, los, los cambios, ¿no? De, de paradigma con lo que tiene que ver la construcción, la forma de vida, nivel de alquiler y. Datos que son súper interesados. Claro, la calidad de vida, esto que decías, ¿no? De, la de alquilar, de arreglar de invertir, tu casa, en tu casa, invertir en tu casa. Cosa que no lo tenía, o sea, hoy que preferías un viaje. Casi preferías... todo, exactamente, no podés viajar. Casi todos los, los, los rubros que tienen que ver con, con la construcción, los A ver, siempre esta época era época de refacciones, de pintura, pero no decir... Mira, hice una habitación más, eh, estoy cambiando todo el techo, est estoy poniéndole una pileta, o sea, refacciones que, que son a gran, a gran escala. Tal cual. ¿No? Que de alguna manera, vos fijate, porque, a ver, eh, siempre vemos el lado negativo de las cosas, bueno, por lo menos no es nuestro caso, pero eh, resaltar esto también, que hace a una activación de la economía, que sin duda, si podemos mantenernos, ...que creo que es lo, lo, lo importante, no, lo principal, nos va a permitir eh, eh, que, que esto siga creciendo. Obviamente siempre estamos eh, como colgando de la economía así de, como un hilito, no, que la economía acompañe... Eh... O sea, que no, no, no tengamos sobresaltos, porque lo que nos ha pasado es que habíamos empezado con una buena cantidad de consultas de venta y cuando se volvió a disparar el dólar, otra vez todo... todo congelado ante la incertidumbre de cómo, cómo, Tal cual, cómo iba como, a ser el salto. Es que siempre dependemos del dólar. Otro tema de charla, algo que también eh, quiero preguntarte antes de que ya... A ver si es, te puedo responder. Y yo creo que me podés responder desde tu lugar, ¿no? A ver. Las usurpaciones. Las usurpaciones. las usurpaciones 50 mil pesos te doy una, por mes una, tenemos una charla muy interesante con un abogado me cuesta engancharlo en, en este horario estoy tratando a ver si podemos grabarlo por zoom para, eh, para poder explicar un poquito qué pasa con nuestra ley eh, en nuestro país eh, de, lo, de lo que es la adquisición de un bien eh, por, por el modo, ¿no? Lo, lo, lo, lo que significa hacer una transferencia, una escritura, sino con la posesión. ¿Y qué pasa cuando, la, la, cuando logramos que una. cuando logra una familia poseer un bien, ¿no? ¿Por qué Exacto. cuesta tanto? Y parece tan. Eh, nos vulnera a, a los que por ahí eh, tenemos la mentalidad de que uno. Si no paga, no obtiene, ¿no? Te, te, te, hay, hay casos de gente que ha contado que le usurparon la casa y encima le hicieron juicio cuando lo, los desalojaron, el, el, eh, sí, el, lo el pogo encima le hace juicio al verdadero dueño. Sí, increíble. Eso está contemplado, así, así como suena increíble, está contemplado en nuestro, en nuestro código civil. Y de la manera que uno desaloja esa propiedad, es, o sea, lo, lo importante es recurrir a la justicia y por más que tarde, o sea, es la única manera de que, que realmente logres desalojar, ¿sí? Con tiempo, con mucho duele, tiempo. Duele. duele, duele. Yo me gustaría que, que, que un, un abogado sí. experto nos cuente cómo hacer y cuáles serían los pasos, eh, los pasos como para. Para obviamente uno pudiendo comprobar que somos titulares del, del bien en cuestión, poder desalojar a, la, a las personas. Estaba, yo no, vos sabés que este año había decidido no mirar, eh, no miro ni tele ni salvo para, para el programa y lo que tiene que ver con el rubro inmobiliario. Así que lo de las usurpaciones lo, lo vengo viendo así de, de, los, de los bloques y sinceramente, como a todos, no Totalmente. Nos indigna, no. eh, más allá de que la realidad y la necesidad de una vivienda es algo que es, es pendiente de, de, la, de una política de vivienda y ahí vamos a, a, a, a la política que no puede ser... Eh, separarte de esa parte, ¿no? De, de, de, de la falta que hay de políticas de, política de viviendas de verdad, ¿no? De, Total. De, de que la gente pueda acceder y que se la enseñe a cuidar y que se la enseñe a proteger y, y que sea a largo plazo, ¿no? Y que no sea solo, y que no sea es, esos dineros mal mal usados, mal entregados, todo eso que estamos acostumbrados los argentinos ya hemos naturalizado, Todavía. o sea, no no no hay que, más allá de la indignación que te produce, no hay que olvidarse de esa parte también, de la necesidad, ¿no? De la, de la Nosotros hablamos de, de, de propiedades siempre de miles de dólares, de familias que se quieren mudar, que se quieren achicar, y cuando en realidad hay una, hay una gran parte de nuestro país que no tiene, no sabe qué va a comer hoy a la noche. Entonces, no, no, la necesidad, eh, la necesidad existe. La existe, no se Y el podemos... Estado se tiene que hacer cargo. Hay dos cosas, sí. Acá está, sí. que no podemos negar la necesidad, como Tal vos cual. decís. O sea. y... La sede del Estado que hay que ayudar, pero también está la otra clase de, que de trabaja, ya, de que trabaja y no lado. tiene, sí, no sí, tiene sí, la sí. posibilidad de un crédito y que ahora está escuchando a su mismo gobernador decir que va a dar Totalmente. 50 mil pesos y está pagando un alquiler. Rodeada de familias y amigos que eh, los jóvenes no ven, por eso te digo, la charla es para dos, programa, dos sí, programas enteros, sí, sí. o sea, los jóvenes hoy en día no tienen una perspectiva de ser propietarios. O sea, mirá lo que estamos hablando. O sea, una pareja que inicia su, su, su relación no tiene una perspectiva o se ve imposibilitado. O sea, esto de que a nosotras nos pasaba, yo me fui a los 18 años de mi casa y no volví nunca más. Eso no sucede. Los chicos no, no ven esa situación, no ven la posibilidad. Porque cómo pagan un alquiler de 20 mil pesos... Tal cual, por o eso sea, digo, ahí es donde veo como hay, que Hay es un injusto. quiebre súper importante. Vos, vos usurpás una propiedad, te van a ayudar, Total. te van a dar eh, 50 pesos por mes Total. para que vos puedas alquilar o lo que sea. Y hoy la, y la conversación otro... es... Eh, y... Llega porque me pasa con amigos que me dicen Che, ¿no tenés algo que se pueda usurpar en la costa? O sea, porque te, te hacen la, la, la, la, la, el chiste así, decir Voy, usurpo y después vemos qué pasa o sea, sí, Después me tienen que proteger Es, es, eh, es triste te, estar claro. hablando de este tema, eso desde ya, pero bueno, la, no, no se puede desconocer la necesidad también que eso no, sea la tarea política. por eso digo, que acá ¿no? está mal, y esto es la tarea política, sí, que acá total. tiene que haber realmente sí. un, o una organización para la vivienda, para la gente. No pueden salir las propiedades lo que salen y, no, y ser inalcanzable. Tiene que haber créditos alcanzables. La gente necesita tener una vivienda digna. El que menos tiene ahora, le das Ahí, una vivienda. La, necesitamos trabajar. Pero es Porque lo que te iba cuando a decir. Si uno trabaja, puede acceder. No puede acceder. No se puede acceder no se puede a uno. Ir. Con este trabajo, te quiero cerrar esto. Sí, sí, sí. Con el trabajo, la gente, lo que te digo, las trabas que te ponen para créditos. Ah, impresionante, ese sí, ese sí. no Sin puede no dos sí. trabajan y no pueden acceder, acceder a un, un crédito, crédito para comprarse una siendo. vivienda, entonces, permíteme esto, eso por un lado, después está el que le dan los 50 mil que le van a dar, pero tampoco le dan trabajo, tal cual entonces esto es, va todo, creo que el Estado tiene que organizar, un sistema de vivienda, que no haya alguien que no tenga la posibilidad de poder tener un trabajo y una vivienda. Tenemos el 40%, 40 de pobres y cada vez vamos por más. Entonces, por más positiva, perdóname, que querramos no, ser, no, no, la no, realidad no, esto, es por esta. eso te digo, iba a ser, por eso quería diferenciar. O sea, no se puede ser positivo en esta conversación. O sea, nosotros hablamos de... Cuando hablamos del mercado inmobiliario no estamos situando en, en un en, estamos hablando de, de posibilidades con gente con posibilidades estamos hablando de un sueño de cambiar de casa o sea no, no no tiene que ver con este tema que, que vos traes a colación claro. a eso y es otra realidad que no podemos desconocer y que el debate es sumamente más profundo a, a, a los 50 mil pesos que le dan y que implica un montón de, de aristas o sea digamos, que lo separaría para una chat <ríe> continuaremos continuaremos, continuaremos pero bueno creo que por hoy hemos tocado bastantes temas, eh, queda pendiente lo de los alquileres anuales que lamentablemente se ha reducido mucho la, la digamos, la, la mercadería disponible para alquilar anual que eso también es importante porque cuando se achica la, la, aumenta el valor y sigue siendo cada vez más difícil. Entonces va aparejado con lo antes eh, de la importancia de, de, de, de políticas de vivienda que, que la gente va a acceder, porque con esto eh, tenemos menos mercadería disponible para que la gente pueda mudarse y pueda acceder a un valor razonable que les permita vivir. tal? Queda para el próximo impacto inmobiliario y te debo lo de las usurpaciones porque es un tema interesantísimo. Perfecto, me lo voy a anotar para el próximo miércoles. No me lo puede recriminar. Gracias, sí. No, gracias a ustedes como siempre, Cari. Ya venimos, quédate en la tarde del magazine, www.mix-magazine.com